Belleza es la vida primos bueno hoy estoy muy contenta así que voy a narrar un ¡Gol! desbordamos por la avenida que va a todas las direcciones la SF30 corremos avanzamos vienen los coches nos acercamos a Málaga Mérida a todas las ciudades y se viene el ¡Lazo! Nos narramos otro, primos <ríe> No, tener mucho cuidado, no correr en las calles Y bueno, ya sabes Que tengas una buena semana, cuídate mucho Pórtate bien, envíanos el vídeo Y chao, chao